Estoy en la estación de tren de Pugniville, temblando. Alec no ha llegado y ya están empezando a llamar a los pasajeros del tren con destino al Imperio de Cristal. No me atrevo a irme yo sola, prometí esperarla y, además, ella es quien tiene la pócima que necesitaremos. Pero si lo perdemos, no sé qué vamos a hacer.